Hola amigos, hoy en el canal vamos a comentar mientras jugamos y además vamos a finalizar un juego sorprendente basado en las películas de Sao Sí, el del muñeco en el triciclo Si te gustaron las películas, pues adelante y si no, pues también Ponte los auriculares, acomódate en el sofá y elige tus colosinas favoritas y disfruta del vídeo Así que, ahora... En Ya No Juego Más, analizamos para ti The Clown Fun, o El Payaso Se Divierte, o La Diversión del Payaso, que mata, vamos, vamos, que es interesante. El objetivo del juego no lo vamos a decir aún, porque lo vamos a narrar como una película, y los subtítulos, que están en inglés, los resumiremos en el audio del vídeo, así que ¡Empezamos! En el juego... Tomamos el papel de un trabajador de una tienda que abre las 24 horas. Y hoy nos ha tocado en el turno de noche. Empieza bien la cosa, ¿verdad? Comenzamos reconociendo el lugar de trabajo y dando unas vueltecitas a ver qué hay. Que es el mostrador con el ordenador, la caja registradora, el monitor de la cámara de vigilancia, una caja de objetos para reponer, etc. En la tienda, además, encontramos lo típico, cervezas, patatas fritas, helados, verduras, de todo, vamos, un supermercado. Está muy bien ambientado, por lo que le damos el primer punto a favor. Mientras nos hacemos con la distribución de la tienda, nos llega un cliente y nos pide una cerveza sin alcohol. Y la paga, pero... Nos pregunta que si no tenemos miedo de trabajar ahí, que hay un loco asesino suelto. Y le contestamos que sí, pero que nos hace falta el trabajo y que por eso estamos ahí. Ahora nos metemos de lleno en el personaje y vamos a trabajar. El cliente se va y vemos cómo se aleja, pero tú sigues ahí. Continúas analizando el negocio y vas a la trastienda. Allí encuentras el almacén, con estanterías, cajas de productos y basuras llenas de moscas. ¡Joder, qué asco! En fin, que mirando vemos una nota en la pared. ¡Qué bueno es nuestro jefe! Ni nos habla, nos deja notas. ¡Agrado! En la nota indica las cosas o tareas que tenemos que hacer, pero por orden. No vale de cualquier manera. El juego te obliga a hacerlo así. La primera tarea es salir al exterior, a la zona de parking, a recoger los carros que hay sueltos por ahí y juntarlos todos para que al día siguiente esté todo en orden. Para ello, abres la puerta trasera y sales a la oscura noche. Vamos a verlo. ¡Ah! Vemos una extraña furgoneta. ¡Qué raro! Ya no tenía que haber nadie en el parque. Bueno, seguimos currando. Una vez acabado este trabajillo, volvemos al interior y miramos la nota de nuevo. Y nos dice que cojamos la escoba y que nos toca barrer el suelo. ¿De qué juego me suena? Así ah, Del en el hotel. No te lo pierdas, está en el canal Bueno, que cogemos la escoba y nos ponemos a barrer Así barría, así, así Así barría, así, así Así barría que yo lo vi Bueno, no más tonterías, que estamos currando Cuando acabamos de barrer y soltamos la escoba Al momento entra otro cliente Que te conoce y te pide que le des algo de comer Y le respondes que lógicamente no puede porque te despedirían si lo haces y entonces te comenta que si todos somos malos y no nos ayudamos mmm, encima que estás pringando por la noche pues venga, ahora nos viene con frases hechas y te hace sentir mal por no darle de comer qué bien, típico punto a favor número 2 porque es que esto es la puñetera realidad bueno nuestra tarea ahora, según la nota, es tirar la basura de la tienda al contenedor que hay en la calle. Pues venga, hay que hacerlo. Y resulta que hay tres sacos. Pues hay que repetir la tarea esas tres veces. Eso me suena también como en un juego que analizamos en el canal. Cleaning Red Bill, Otro que te aconsejo que veas. Bueno, al final de la tarea, volvemos a la tienda. Y cerramos la puerta. Nos queda una última tarea, pero no la podemos hacer aún. Y decidimos... Dar vueltas por la tienda, pero al acercarnos a la puerta principal, vemos a un tipo con una máscara mirando fijamente hacia nosotros desde el exterior. ¡Qué susto! ¡Y qué raro! Bueno, que seguimos en la tienda, dando vueltas. Y joder, qué noche, entra otro cliente. Este nos pide un paquete de tabaco y le avisamos de que hemos visto a un payaso con máscara de payaso. Y el cliente nos dice que él no ha visto nada. Nos paga y se va. ¡Hasta luego, amigos! Ahora sí, nos toca recolocar los artículos de la caja en su lugar. Y como buenos currantes, lo hacemos. Pero antes de acabar... Ves llegar una furgoneta, la de antes, y al acabar de recolocar las cosas, pues nos vamos al teléfono y llamamos a la policía. Porque sinceramente hemos notado algo raro en el ambiente, además del tipo que nos miraba. Y punto a favor número 3, por haber acabado nuestro trabajo. Bueno, al hablar con la policía nos dicen que nos van a enviar un coche patrulla para ver qué pasa. Excelente, qué alivio, pues damos vuelta desesperado hasta que llegue el policía. fin, podemos ver que llega la policía en su coche patrulla. ¡Qué bien! Estamos salvados. No sabemos de qué, pero estamos salvados. Vemos al policía por la cámara y vamos a verlo en persona. Pero no podemos abrir la puerta. Tampoco sé por qué. Así que intentamos salir por la puerta trasera. En esas que se oye un grito de encargador. Damos la vuelta a la tienda corriendo Y joder, el poli está muerto Se lo han cargado El asesino está por ahí Nos hemos asustado y queremos subir Vamos a ver en el coche, pero no podemos Mirando hacia atrás Vemos la furgoneta con la puerta abierta Y vamos a cogerla Tampoco podemos, la giramos Y al ver la puerta trasera abierta ¡Pam! Nos han cazado como un ratón Y ha sido el payaso con máscara de payaso Número 4 Uf, metemos lo peor. Y efectivamente, tras despertar, ya sea del golpe o de la sustancia que nos ha dormido, aparecemos en una casa con aspecto de circo, por los colores, por la decoración, etc. Pero hay una tele. ¿Será para que nuestro amigo, que está amarrado por los brazos y con una escopeta apuntándole a los sesos, se entretenga? En esta que la tele se enciende y vaya, nos sale un payaso y nos dice que tenemos que cumplir unos juegos y unas pruebas como en la serie de películas SAO. Así que lo resumo. Disponemos de 100 puntos y tenemos que huir vivos del lugar. Según lo que hagamos, pues algo pasará. Eso sí, si perdemos los puntos, moriremos y perdemos puntos por cada cosa que hacemos. Hay varias alternativas en cada intento. Punto a favor número 5. La primera prueba es liberar o no a nuestro amigo. Debemos decidir. Pero perderemos muchos puntos. Yo, en las veces que he probado, he dicho siempre que sí, de salvarlo. ¡Qué imbécil! Tenía que haber dicho que no alguna vez, pero quería terminar el juego. Bueno, lo salvamos y se abre otra puerta. Pasamos y hay otra habitación y con otra tele. Hemos salvado a nuestro amigo y este viene con nosotros, pero no nos va a ayudar mucho. Se vuelve a encender la tele y te dice que uno de los dos se ha de cortar el brazo. He probado las dos opciones y no varían nada. Así que voy de héroe y decido cortarme yo el brazo a ver si cobro una paguita y no trabajo nunca más. Bien pensado, eso voy a hacer. Me corto la mano y se abre la puerta. Hay un pasillo que nos lleva a la última sala. Allí nos dan un código de tres cifras y tenemos que acertarlo o no. Esta vez hemos fallado y hemos muerto Así que hay que repetir todo desde la primera pantalla Menos mal que no hay que repetir el juego entero desde la tienda Sino la parte de la casa del payaso Y volvemos a repetir lo mismo Y esta vez, al final, aceptamos el código y ya está Libres Pero, ¿ya está? No te dice ni qué pasa con el payaso Ni dónde estás ni por qué mataron al policía y a ti no ¿Y qué pasa con tu brazo? ¿No vas ni al hospital? Bueno, bueno, punto en contra número 1 El juego acaba así Y si te ha gustado Pulsa me gusta, apúntate al canal Y bueno, ya sabes el protocolo si quieres ayudar Y ahora pasamos a analizar el juego Hemos notado que hay cosas forzadas Como que no puedes abrir la puerta principal Así... Por ejemplo, no ves cómo matan al poli. Punto en contra número 2. Los gráficos son buenos para este tipo de juegos. Y la historia está muy bien. Pero ya lo hemos puntuado. El juego gana por 5 a 2. ¡Victoria! Así que yo, por lo menos, ya no juego más a este juego. Porque aparte de que ya lo he terminado y puede tener más finales. Como por ejemplo, matar a tu amigo y ver qué pasa. O cortarle el brazo a él. Pues yo he decidido ir de héroe y ya está. Pero si conoces el juego con otro final, comenta qué finales has visto. Así que con esto finalizamos y espero que hayas disfrutado de esta experiencia. Y no olvides que en el canal hay más listas de reproducción y en ellas hay muchos juegos diferentes. ¡Míralos! Así que ¡Chao! Y hasta la próxima.